Quiero explicarles cómo se elabora un plan de evacuación y un croquis para un simulacro. En el plan de evacuación también elaboramos un croquis. En el plano se reflejan elementos como son el maletín de emergencias y vamos a encontrar una zona segura fuera de la casa e igualmente una zona segura dentro de la casa. Como familia elaboramos un plan de evacuación y un croquis donde aprendemos a elaborar y mantener algunos elementos siempre preparados como es tener listo el maletín de emergencia. Hoy en día tiene que contener elementos muy importantes como son las mascarillas y el alcohol en gel.